Bueno, eh, señores, tenemos a mv en la casa, gracias a Telenor.com.do Tenemos aquí a mv Dale, que estamos en vivo, eh. eh no, ahí. no, no, no, mete mano, eso no es, eso no es nada. Eh, esto claro. es así, o sea, eh, esto es así sin, sin formalismo. mv dime, ¿cómo van esos trabajos, viejo? ¿Cómo está, cómo está trabajando los trabajos de ahora? Eh, la promoción de ahora, cómo ves tu nuevo proyecto. Háblanos primero de los nuevos proyectos que tú estás haciendo ahora. Ya, yeah. primero que nada, saludo a tu mi San Francisco, gente de Telenor que siempre me dan la mano. Eh. y nada, oye, pila de vaina, de vaina nueva. Estamos trabajando ahora lo que es el video junto a Chimbala. Ya está ready, sale la semana que viene, Dios mediante. Acabo de lanzar hace como un mes Ya tiene mi otro sencillo Se llama de nuestro Sueño Con todo el video Sonando en la radio Full Ayer me, me informaron que está en la posición número 34 de, de la En la La lista general de Sonada del Cibao uh -huh. so, Incluyendo bachata, merengue, salsa Está en la lista 24 34 una, pregunta, mi papá, una pregunta Hay personas que no Logran o sea, viven en Estados Unidos y no logran tener una promoción en la radio fuerte. ¿Sabe? Una promoción en la radio. Entonces, te lo digo, porque tú tenías, no solamente el tema que tú me acabas de explicar, tú tenías un tema romántico. Perdóname. Perdóname. Que tenía una, for, una, una aceptación en la radio, en ese ibao, Lora. muy grande. Sí, esa fue la canción mía que como que despertó más rápido. Fue algo como que yo comencé a trabajar la primera... Yo dije, para serte sincero, yo, yo hablé con Gordy, dije, Gordy, vamos a tantearla en el Cibao, vamos a ver es que lo es. Porque mi plan era tratarla de meter en, en todos lados, en la capital también. Y dije, vamos a tantearla en el Cibao, para ver qué le dice a la gente. Porque tú sabes lo que estaba pegado, ya era el dembo, el bim, bim, bam, el bim, bim, bim, bim, bim. Y yo vení con algo suavecito, la gente, bueno. tú sabes, cuando de que sonó la canción, la primera semana, me dijo Gordy, me decía, mira cómo está el Chávez, la gente preguntándome, quién canta esa canción. La gente no sabía que era dominicano. Tú el que inclusive cuando Crazy me tira para hacer Rime. Uh -huh. Crazy ni sabía que yo era de allá. La gente no Una sabía. Pregunta. Que yo era Hay gente que dicen en mi que en cierto modo eh, se ha de ese tema. Porque el tema ya estaba sonando antes. O sea, como, por sí, sí, ejemplo, sí. te lo digo, como que no fue. Hay personas que opinan que no fue tan necesario hacer de René con ese caso. Para sincero, respeto mucho a mi hermanito Crazy. Crazy eh... Me dio la mano muchísimo y, y confió en mi proyecto, pero eh, mucha gente me lo han dicho que no era necesario hacer el rime que, que muchas mujeres me tiran me dicen, me gusta más la versión tuya, me dicen. Pero también, tú sabes, el, el, el Rimmel con él le dio también un poquito de impulso también a la ¿Tú crees que es necesario o oh, hay personas que entienden que hacer una colaboración con un artista ya que tenga su fama o que está establecido, eso ayuda? Dependiendo, pero casi siempre de ayuda, porque es que ellos tienen su público, tienen un público más expandido que el de nosotros. Entonces, inmediatamente tú haces un featuring con uno de ellos, inmediatamente tú puedes llegar al público de ellos. Tú sabes muy Los bien. featuring son para eso. Claro, pero hay veces que hay un featuring que tú lo haces con el artista y como que nadie se da cuenta. Oh ya, eso pasa porque hay mucha gente, por ejemplo, vamos a suponer yo ahora, yo hice un featuring con Chimbala ya hace 7 meses. ¿Qué pasa? Chimbala no lo apoyó a la canción por la cual no tuvimos de acuerdo, no sé, perdimos la comunicación y, y inclusive... Sí, porque no muchas veces me dicen que, que ni siquiera ha publicado nada, ningún Tuve un problema por eso, él estaba pasando, me explicó luego que eso es algo de hombre. Él fue el venir aquí donde mí y, y decirme, pedirme disculpas como hombre, decirme, no, mira, yo estaba pasando por una cuanta cosita con mi gente del equipo de trabajo y por eso fue que no pude apoyarte la canción. Y yo no, perfecto, le acepté su disculpa, Niki y yo, vamos a trabajar el video, lo trabajamos juntos, gracias a Dios, es una canción muy buena, yo confío demasiado en esa canción, por eso dije que sí, desde que el tiro dijo, vamos a salir el video a la canción, vamos a subirlo al canal, vamos a subir el canal de él, la canción, el video va a salir por el canal de él, por el canal de él va a salir la Comeran canción, el video, y estamos y, en una buena comunicación hasta ahora, vamos a esperar, esperamos que, que... pero tú vienes con esa línea Macayo, fue que todo es un tempo tan diferente, vio, porque es algo como... Te lo digo porque tu línea es más romántica. Sí, sí. O sea, entiendo. tu línea es más romántico, entonces, cuando tú haces una canción como Perdóname, la gente te está esperando más temas de esa, de esa forma. Sí, mira, inclusive... O sea, es que... la gente te está esperando, dice, estamos esperando tu tema de esa misma forma, pero a veces viene la gente y como que se dice, no, porque esto es lo que está... Y cambia su línea. Sí, mira, el tema que estaba, que estoy promocionando ahora en el Cibao, es con la línea de Perdóname, se llama Dame otro sueño. Salió con todo el video y está teniendo una aceptación buenísima en el Cibao. Esa es la canción que estoy promocionando. Pero aparte de eso, entonces brinco para este lado, para también tener el público de este lado que le gusta el dembow. Sí. Entonces, gracias a Dios, tengo la. La ¿Todo la, la Sí, tengo la también. Le doy gracias a Dios de que puedo navegar en varias aguas. Mi, mi talento y el flow me. me Te ayuda a, me ayuda a poder hacer lo que yo quiera. Una pregunta en Vify, el público cibaeño es más romántico? Te lo pregunto antes que me responda. Porque el público cibaeño, del público de Cibao, sale... Es que tú eres pues, el que pasa, allá que van, ca allá ca van. déjame callarlo, no En el <ríe> sí, eso es la canción sonando, ¿no? <ríe> <ríe> Así es. El público es más de Cibao, ha pegado muchos artistas cibaeños, ha sido con una línea un poco más romántica. Está el ejemplo de Nene. Está uh el -huh. ejemplo de Golden Boy, creo que se llama. Golden Boy, muy bueno. Está el ejemplo tuyo, que sonaste una canción mucho en, en el Cibao. Entonces, ese tipo de música conecta con la gente de, del Cibao. ¿Por qué casi no lo están trabajando? ¿Cómo que se descuidan de esa, de esa línea? Porque es difícil. Y todo el mundo le sale corriendo lo difícil. Nadie se la quiere jugar. Saben que vengan un tema romántico lleva una inversión grande. Y a veces dicen, no, porque es qué? Nosotros, nada más apoyamos la música buena del otro lado, mentira. ¿Por qué Osuna mete una canción romántica? ¿Por qué el nene la mete? ¿Por qué el can la, la metía? Tú entiendes, diferentes artistas, Maluma, diferentes artistas de, de fuera de R&D, pueden meter una canción romántica, ¿y por qué la meten? ellos no tienen la diferencia de nosotros, nosotros podemos meterla también. Lo que pasa es que hay gente, te voy a decir la palabra clave, mira, escucha bien esta palabra que te voy a decir. Hay gente que están tan impuestos a hacer lo malo, que cuando quieren hacer lo bueno, le sale más malo que lo que hacen. ¿Entendiste? Y ese es el problema que ese pasa. Es el problema. A veces dice, "Oh, porque no apoya la música buena, mi hermano, si usted hizo un tollo, no lo van a apoyar, porque la música, por ejemplo, ahora que te va Crazy Design, uh -huh. un temazo. Sí, pero ya ha cambiado su línea. Está bien, porque pueden haber ganado agua también, pero tú o sea, Esa sí okay, okay, sí muy sí. buena, muy sí. bien trabajada, y luego te digo, por eso pegó. Hombre, el cambio, pero se ha cambiado de manera radical, porque no, a, él si sí, tiró una romántica, tiró tres de bolso y volvió y hizo toda la romántica. Sí, porque es siempre sabe, a hace... veces Yo siento en B5, perdón que te interrumpa. Dale. Siento que a veces ese público lo tienen solo aquí. El romántico, el público es romántico lo tienen solo y cuando alguien tiene una brecha de meter algo, explota grande. Exacto, mira ahí también está también este... Nota de pasión, Miguel, muy buena también. La hablando de Miguel, no, en mi vi, que, vi que ya tú y mi Miguel lo hicieron la Paz. También. Eh, nada. Lo que pasa era, no, no, no, no digas que está bien, porque tú muy bien sabes que tú saliste <risa> en un video hablando en contra de Miguel. ¿Y tú te acuerdas? Ya, no te entonces, no, yo se hace pila. Eso fue. ¿Qué te digo? Entonces, o sea, un por, que, ¿Por qué tú como... crees que vino esa división en ese momento? No, eso sea, fue un quillecito que hubo en aquel momento. Vaina de uno de, de, de inmadurez. Vaina de que son cosas que se ponen eso hablando. Y uno no está viniendo a dar la pluma aquí en la cámara. Eh, ¿Tú crees que eso ya...? Casi, casi todos los problemas antes de llegar a cámara sería bueno siempre hablarlo como hombre. Mira, pero es qué pasó, manito. Esto, esto, todo esto, esto, esto, eso ahí. Porque esto se queda de por vida. Son cosas que uno va aprendiendo. Con el tiempo. Esta entrevista de ahora se va a quedar grabada en Google de por vida. ¿entiendes? Entonces hay que cuidar mucho todo lo que uno dice, cualquier cosa que uno hace. Tú sabes, porque todo lo que tú digas aquí frente a una cámara se queda de por vida en Google. En mi fe, en mi fe, la, la mitad de la carrera de Don Miguelo, se podía decir que más de la mitad de los señores de Don Miguel. Tú estás al lado de Don Miguelo. Sí. Alofo que dijo que Don Miguel es el artista que más apoya a nuevo talento. ¿Tú lo entiendes así? <risa> <risa> <risa> que <te> seriente, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Ella ha graba, grabado con mucho talento, con mucho talento. No sé, no, no, no te sabría decir si es el que más apoya, pero sí ha grabado con mucho nuevo talento. Eh, bueno, un ejemplo, eh, supuestamente va a salir una canción, que es un remix de más tarde, que yo me encontré raro y te lo digo claro, mm. que no sé porque tú no tenés ese tema. O sea, te lo digo, uno, tú sabes en el video original. Dos, sí. tú estás frío ya con Miguel. Sí. Entonces yo digo y está trabajando. ¿Cómo? Y está trabajando. ¿Por sí. qué tú no sales en ese tema? O sea, vía Dayi, vía Mesías, pero ¿qué o viene un tema aparte con Miguel. Diste en el clavo. Lo vi, eh, muy, está muy bien lo, lo, de, lo de la iniciativa de, de, de, de darle embre a los muchachos, a, tanto a Dagi como a Mesías. Eh, no sé, ¿qué te puedo decir? Es su canción, él, eh, ahí están quien, quien él considere que tienen que estar. Eh, estamos cocinando algo ahí hasta que él no se monte y yo no te puedo decir que sí. Tú sabes cómo es, cómo son las cosas aquí en este negocio. Pero posiblemente sí viene una cosita junto de ellos aparte. No es Rhyme. Mm. Bueno, la gente estaba esperando que tú tuvieras el Rhyme más tarde. Sí, y muchos comentarios en Facebook, muchos comentarios en, en todas las redes. Pero imagínate, ¿qué se puede hacer? Como te dije, su canción, él sabe a quién, quién iba a poner ahí. Tú has trabajado canciones con un concepto, o sea, cada una con un concepto diferente. Eh, te lo digo porque como ahí en la página hemos publicado todos tus videos. Eh, una de las canciones que tuvo un concepto muy diferente fue, eh, fue Cacheca, me acuerdo que fue una de ellas. Sí. Que sonó mucho allí en San Francisco y también... Eh, Zumba. Zumba y eh, la canción que supuestamente tuvo un inconveniente o tú le ibas a hacer con él o tú ibas a hacer un remix o tú se la propusiste a Chat <ríe> Oye, Zumba yo la hice en el 2015 Yo, sí, se bien, grababa, bien. Voy a yo me acuerdo video, de ese video a grabar el video con, con Manny Media en el 2015 Luego de eso, yo no le di promoción a la canción yo cuando eso, pasaron una cuantas cosita aquí en Nueva York y, y yo no, como que no, lo tiré y ya. Un video con tanta calidad y yo dije, conchale, yo creo que le hace falta esta canción, que yo volví la remecle. Es que cuando la mezclamos, de Derry no tenía el estudio, no teníamos los equipos y las herramientas para poderlo mezclar bien. Es una canción muy complicada, tiene mucho instrumento y hay que dedicarle mucho tiempo. Y yo decidí, tú sabes, volverla a relanzar grabé una cosa nueva. ¿Qué pasa? Que en esa semana, eh, Chelo estaba aquí en Nueva York. Él tiene una, tenemos un amigo en común y nos juntamos una noche. Compartimos, nos damos un par de tragos, Heavy, El manager me dice: ¿Qué es lo que? Es? Dime, oye, dame el número tuyo. Mándame, mándame, mándame, mándame. ¿Qué es lo que tú tienes? Y yo, tranquilo, yo no le mandé nada en ese momento. Tú sabes, yo dije: ¿Qué pasó? Y ese flojo. Pues heavy, nos tratamos bien ahí en la noche. Luego al otro día, yo le mando los dos temas, le mando ese, que yo consideraba que él cabía, ahí tú sabes, Entraba y le en mandé esa línea. otro que no ha salido todavía, durísimo, ese viene con tu video, Dios mediante y le mandé otro que no ha salido todavía, le mandé esos dos, que yo consideraba que él trabajar podía trabajar en conmigo, luego el tema de él estaba en Santo Domingo, ese tema estaba para salir a principios de febrero, pero como Dele está en Santo Domingo no pudimos terminarlo. Tuve que terminarlo tarde. Inclusive ese tema yo le iba a dar cajeta para el carnaval. Y veo que él tira una vaina para igualita como el intro mío, tú sabes. Entonces yo dije que no es una coincidencia, porque la canción, esa melodía es de una canción brasileña, tú me entiendes. Entonces él fue inteligente, tú sabes, se pudo pegar de ahí. Oh, que fue una canción, una canción, ¿tú me entiendes, porque sabía que yo no podía hacer nada. Pero yo me sentí mal porque yo sabía que yo le iba a mandar la canción a él. Entonces, ese fue el inconveniente que hubo, pero imagínate. ¿Él no, no te la ha respondido? ¿Tú la has tirado mm, después de eso? No, no. Yo nunca tuve contacto directamente con él. Quien tuvo el contacto con él fue el pana mío. Él fue el que se comunicó. No creo, me imagino que creo que el amigo mío le reclamó. Le dijo, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, qué hubo ahí? Tú sabes que se te mandó eso y ¿por qué pasó eso ahí? Pero no hay más que se va a hacer. Es un riesgo a veces. mandarle una canción a sí, ti establecido. Sí, sí, hay que tener cuenta. Eh, eh, a mí, Miguel, yo lo, se lo planteé. Me dijo de una vez: me dijo, ya van dos veces que te pasa, ten cuenta. Tienes que tener tu tus cosas al día. Yo siempre tengo mis cosas al día, gracias a O sea, a tú Dios, tienes todo, tu, claro, todo registrado. Claro, antes de salir, siempre está registrado todo. Pero porque, por ejemplo, tú, todo el mundo sabe que tú tenías temas de Miguelo que eran escritos por ti. Siempre tra trabajamos mucho en combinación. No, nunca le hice un tema directo entero completamente para él. Eh, mucha gente tú sabes es muy muraba, va uh haciendo -huh. oh, que mi, mi fa que le escribo a Miguelo, pero nunca yo le hice una canción completamente a Miguelo, de que todo más eso para ti, No. Siempre trabajamos en conjunto en el estudio. Tú sí. entiendes que lo, los muchachos que están trabajando ahora nuevo tienen que organizarse, antes de comenzar a promocionar. Tienen que organizar. Eso es lo primero. Que yo, mis canciones son mis babies, eso es lo que yo digo, eso tiene demasiado valor para mí, desde que yo hago cualquier, inclusive, hay canciones que yo he grabado viejas, que algunos artistas del estudio de ahí me ha dicho, oh mira, a fulano le gustó esa canción, tú no vas a cenar con ese tema, cédesela, yo no yo soy celoso con eso, yo no le digo, no, tranquilo, déjese eso ahí, soy, yo soy muy vaina con, mi, con, mi, con mis canciones, ¿Sí? soy muy... Tengo problemas con eso, yo soy muy yoísta, se dice, ¿verdad? Sí. Soy muy yoísta. Eso no es bueno, porque tú estás cuidando de... lo tuyo, es tu, tu, tu patrimonio. Sí, bueno, soy yoísta a me puedes... con eso, no, no, no, me, no me gusta que nadie... ¿A nadie vende con eso? Sí, y que nadie me escriba hasta ahora. ¿Y cómo tuve los muchachos de allá de San Francisco? ¿Cómo tuve los... Talento, Marcorín. Con Demasiado. <risa> <risa> Pico talento en San Francisco. En San Francisco yo, yo entiendo que... ¿Tú sí. crees que en, en San Francisco como todavía... No he explotado ese talentazo que hay allá. O sea, que la gente todavía no sabe. Te voy a hablar claro sobre Macorís para pa que, pa que los muchachos me pongan atención y sepan de qué que estoy hablando. Antes de, de empezar a trabajar en la música en Macorís, hay que dejarse de vivir un poquito la película, tú sabes, uh -huh. y tratar de darle para allá. Y, y olvidarte de que fulanito si me apoya o no me apoya. Olvídese de fulanito, olvídese si fulanito apoya o no apoya, dale para allá. Que en el camino, alguien se va a tener que topar, tú te vas a tener que topar con alguien, tú me entiendes, eso es lo que yo, es lo ¿Tú has que escuchado, yo... ¿Tú vas a el talento de allá? Es lo que yo. Claro, ¿cómo no voy a escuchar talento? Ajá. Allá? Entonces dime para ti, cinco que tú entiendas. Que tú dices, bueno, cinco en maquitos pueden tener futuro. Ok. Cinco que tú entiendas. El cuarto. Cuarto tiene. sadiel sadiel uh -huh. Monarco Monarco. No le digo que te salió y bolaco están aquí. No, no, no. Yo, yo me iba ahí para allá atrás. Pero... No, no, yo oye, yo no, yo ahí yo soy muy vaina. Con... Yo creo que ya ahí yo te lo puedo dejar ahí. No, no, no, no, tiene que decirlo, porque van tres, es que falta uno ya, ya, ya yo no le no, llevo más. No te da otro. Que esté trabajando no le llevo. Que esté trabajando solamente y tú no. Me... Lo... Oh, en v 1 y Dani. Y Dani. Sí, en B 1 y Dani. Muy duro, tienen un tema muy bueno. Ahí está, que está sonando mucho. Ya van cuatro, Falta uno. Yo te dejaría esos cuatro ahí, sí no me llega nadie de cabeza ahora mismo que esté trabajando. Antes había mucha gente que estaban trabajando, pero mucho, la mayoría han tirado la toalla. Lo que pasa es que yo, tú sabes, por un lado yo lo entiendo, no es fácil, viejo. Eh, eh. Tú sabes que uno por ejemplo aquí tiene la facilidad de conseguir dos pesos y meterlo en la música. Aunque yo te voy a ser claro, cuando yo estaba allá a mí no me da vergüenza decirlo. Yo hasta hice ahí, secundario. ¿No te atarrifas? Hicimos. ¿Te ibas a hacer la pregunta? Para dinero para nosotros, podemos claro. proporcionar. Eso te iba, hacer, esa, esa, esa te iba a hacer esa pregunta. Y Dayi, ¿tú volverías a hacer un tema con Daji? Eh. Trago largo. No está en mis planes ahora mismo. O sea, no te puedo descartar la idea nunca. Bueno, Dayi... ahora mismo no, no, no tenemos Porque como Daji ya sale en el tema de Don Miguel, supongo que ya comenzó a trabajar. No, pues te pregunto si él iba a, a, a trabajar contigo, como usted era un dúo. Yo espero que sí, que se ponga la pila y que se ponga a trabajar, porque es que eso es lo que. que... Eso ese es mi sueño. Yo veo a todos los San Francisco trabajando. Yo, por ejemplo, ah, Joan, se me quedó ahorita. Joan Joe. Yeah. Muy duro, muy duro. Eh, nada más tenemos que juntarnos, Joan Joe y yo, para, hacerte, para hacer algo ahí. capuchino Ahí tiene seis. Tienes seis. Muy bueno, capuchino También. <risa> Pero Capuchino, tú sabes, también era de aquí yo, sí, yo también. Es, tú sabes que con el Top es muy limitado. <risa> es muy limitado, ese Top five. No, que son sí, el soncito, sí, tú sí. vas a creer que hay un Top five, usted, usted sí, no un sí, sí, sí, es un tosí okay. eh, Es que sí, yo estoy ya aprendiendo inglés ahora. <risa> eh, mi padre, muchas gracias, de verdad. Esto fue una entrevista clara, tranquila. Creo que tú dijiste todo lo que tú tenías que decir sobre tu carrera. Eh, vamos a invitar a las personas que siguen tus redes sociales y a los proy próximos proyectos. Las canciones de Mbify las vamos a poner abajo en un link para que la persona conozca más de Mbify. Yeah. Para los que no saben de Mbify. Pero Mbify creo que ya uno de que ha dio el primer paso ya y eso es lo, y es lo más difícil. Sí, oye, yo agradecido siempre con mi gente de San Francisco. siempre eh, eh, mi gente de San Francisco me tienen en la, en la... Siempre me ponían entre los favoritos de los de allá y eso es algo que yo lo aprecio mucho, siempre... Tú sabes, yo siempre estaba ahí como en esa lista de los... De los sobresalientes, gracias a Dios era porque yo trabajaba también para eso, pero... Eh, me reparten siempre en cada canción, de, de, de, de Cacheca, Vivir sin ti... Esos clásicos de antes, eh. bueno, Y que iba pronto, iba pronto. Sí, sí, sí, <risa> sí. no, vamos pronto, Dios mediante mi gente, sigan mi carrera estamos trabajando, está el tema nuevo, vamos a, eh, dame otro sueño, viene el video, focus Todo, featuring Chimbala, viene otro video, un tema nuevo que se llama La melma viene con todo el video también, y nada mi gente, se le quiere muchísimo, estamos activos, en bifi oficial, síganme en Instagram, y ya ustedes saben, gracias a mi gente de Telenor, que siempre estamos activos, siempre me abren la puerta, desde cero, así es, sí, es tu desde caso. cero, gracias a Julito también, que es mío, que siempre me apoyan Manito, y gracias a ti por... <risa> no, no, no, hay que apoyar a los muchachos de allá de San Francisco y creo que nosotros tenemos que dar... Telenor es un canal local y la fue? gente, y la gente ha hecho canal, el canal local como suyo. Nosotros también tenemos que hacer nuestro talento local, yeah. nuestro. No, y que esto fue no, no. rápido, que eh. ellos me dijeron que, oye, la eh. gente de no, norte fue la neta de aquí yo, eh. no, no, no, no, claro, vamos a Va, meter mano, no, vamos a Así acá. es, ya tú sabes, mi a la gente que siga Mbify en su cuenta, abajo están los links de la mi Mbify oficial, síganme en, en Instagram. Instagram y ya ustedes saben. Ah, suscríbanse a mi canal de YouTube, Mbify. Así mismo. ¿Qué